Yo, ¿con Camila. qué seguimos, Camila Merejo? Señores, lo del meneo de todos los días. Santiago Matías, sin piedad, contra Rochi RD. Oh, el empresario y presentador de radio Santiago Matías, a los foque, tronó fuertemente contra el exponente de música urbana Rochi RD, explicando que, primero, que él defiende al alfa, ya que en comparación entre él, y Rochi, pues el primero tiene un mejor manejo y que es una vergüenza cómo se maneja Rochi RD y Idem el resto de los artistas urbanos dominicanos. En entrevista para el canal de YouTube de Carlos Rubio, Matías dice que los que están alrededor de Rochi RD están en olla y acabó también con, con un hito uá. dice que no tiene ni para comprar una tuerca a su Mercedes Ven Tenemos ahí el video de las declaraciones de Santiago Matías eh, recogida primero por el periódico urbano. Adelante. Una realidad. Lo que está diciendo Santiago Matías. Exactamente. Si yo ando con Papi Juan todos los días y Papi Juan está progresando y yo me estoy quedando atrás. Entonces, no hay progreso, porque yo soy de lo tuyo, tú eres de lo mío. Pero me, lo que a mí me cura es que Carlos Rubio, después que se cansó de acabar Santiago Matías con la política, ahora estoy haciendo Precisamente, precisamente. Tigre <risa> acabando con la política. Ahora estoy haciendo entrevista urbana. ¿Y qué es eh, lo que qué, Carlos, Carlos Rubio? realidad, <risa> Rochi. Ah, que tengo 50 mil millones. Pero tuve, no quiera tuve DJ en vivo de Rochi. ¿Entiende? Se fue a la luz, señores, pero tenemos plantas. No, no quiere, no quiera usted ver el DJ de Roche en vivo. ¿Tú entiende Que es atrás del último. Exactamente. Nosotros que vivimos el mundo de la música urbana, vivimos metidos no, Sabemos la realidad de los artistas. No, no, es que si mira, si Kililín se metió. Está metido, se pegó a nivel nacional, Kililín. Rompiendo en fiesta, cada tres por noche. como yo a la familia que parte del equipo de Kililín, a fulano, lo voy a dejar irraneando? Exactamente. No, y, y, y, y, y los vicios, que le mantienen sí. el vicio. ¿Tú entiendes? Mira, hay un artista que me voy a reservar el nombre, que yo lo presenté yo lo presenté una vez, tuve la oportunidad y el corista llega en su vehículo que todo el mundo pensaba que era, que era el cantante ¿no entiendes? mira el corista de, de secreto, Lolo J nuestro amigo Lolo un empresario un empresario sí. es un empresario tiene lo de él. Él hace su trabajo y tiene su empresa, su vuelta. Lo, lo que pasa es que esto, esto de vocero, y Johnny también de secreto, una gente que tiene su dinero ya. Pero ¿por qué? Porque secreto ha crecido en grupo. Rochi, ¿ah? Es igual El guaremate tuyo, ponlo a brillar. Buscan Porque no puedes crecer tú solo. El corita de, de Rochi. La mata en bebida. Bebida y fumar. Un vasofón la mano. Un vasofón. Vasofón y la pampa la Cuando yo era jovencito, o sea que era más joven, es un niño. <risa> <risa> que yo trabajaba en taller y en cosas. Yo hacía así. Ajá, con Vito Bellé allá donde... Tres. Papá Oye. Sandino. Oye. Allá. Cuando yo veía que no estaba dando par de semana, como yo quería zapatearme, porque o aprendo o hago, hago para que se vea la evolución. Pero yo no puedo estar por amor al arte con una gente, claro. Todo un negocio. Hay un contexto, eh, verdad, en esto de Santiago Matías, otra vez tirándole a Rochi, es que se anunció que Rochi va a estar en una gira a nivel internacional, en, en, en, incluyendo países. Estados Unidos, mientras que el Alfa estuvo promocionando. Su nuevo eh, jet privado, ¿verdad? Y ahí entonces en un live, y estuvo pues eh, Santiago mantilla intervino en ese live. Y hace poquito, Rochi de lanzó una canción junto con Mozart La Para. Eh, ¿Pero ¿con Mozart La Para? Mozart. Sí, Mozart. sí. Con La van, La para, Grabaron. ¿sí? Así es. <risa> <risa> Así es. <risa> Mira, un consejo <risa> para el equipo de Rochi. Si van a hacer una gira en otros países, no aguantan la misma loquera que No, pues ya no aguanta el mundo. Pero va a salir Rocha Chepa. Si tú supieras lo que me dijo Topo Poy en una entrevista. Muchacho, Adelante, adelante, amable. Saludos, ¿cómo están? ¿Todo bien? Sí. Bien. Eh, hablando de Rochi, eh, nos acaban de informar que un guito ya no estará trabajando con Rochi. ¡Ey! Ya no estará de, de último minuto. Ya se separa un guito de Rochi. No estará deriva. trabajando con Rochi y supuestamente una compañía lo acaba de firmar ¿A quién? Ah. A Unguito ¿Pa qué? ¿Y para qué? No sé, si va a botar basura, botar golpe, no sé qué ¿Y para qué? <risa> Ay, blanco Bueno... <risa> <risa> no, Dios pues mía. yo voy a buscar una, a buscar una firma No, vamos, vamos a buscar una firma ahora a ver si ah, Sí, así sí. mismo, eh, ya Unguito es eh, eh, firmativo que ya se separa de Rochi claro, pues sí, ¿Qué es lo que yo digo? ¿Qué está los pasando? Osorosos. No, pero no, sea aquí se amable. le... Lo que, lo que está pasando realmente, lo que está pasando realmente, en pocas palabras que se va el mal manejo que hay. En el caso de Rochi, tú estás viendo la fuerza que él tiene en todo el barrio, se nota en los videos. Entonces la persona que tiene cerca se está viendo que él las utiliza y no las aprovecha. Él puede tomar ejemplo de secreto, el mismo toxiclo, la gente tiene el lado y lo que supone las inversiones que están haciendo. Sabe manejarse tanto en ese campo del dinero y de ellos. Señores, llegamos relajo. al final del programa, ya ustedes saben. Relajo, que tienen en empresario. ¡Elenor, con de oro! ¡Vamos dejo. a buscar la firma, vámonos! Atrás de la firma nos vamos <risa> ahora los tres. Un relajo, en tu empresario. Yo, let me Fresh new kills and bands. You gotta like that now, you know you...